a este acto a cargo del licenciado Antonio Díaz Paulino, alcalde del municipio de San Francisco de Macorís. Pedro Santana justificó la elección del país a España el 18 de marzo del año 1861 con esta proclama. España nos protege, su pabellón nos cubre, sus armas impondrán a los extremos. España... Reconocen nuestras libertades. Juntos las defenderemos formando un solo pueblo, una sola familia, como siempre fuimos. Juntos nos presentaremos ante los altares que la Madre Patria erigiera. Evidentemente España no cumplió. Discurso central de este acto a cargo del representante del Poder Ejecutivo en la provincia de Duarte, el señor Juan Antigua Javier. Buenos días a todos y a todas. Señores legisladores, yo sé que no están aquí presentes porque tienen una tarea enorme en su respectiva Cámara en Santo Domingo cumpli cumpliendo con su deber. A las autoridades municipales a las autoridades educativas, a los civiles, militares, policiales, representantes de las distintas instituciones, a nuestro obispo, monseñor Auto Vallejo, que como siempre nos honra con su presencia en estos actos. ...de gran sagrado para nosotros los dominicanos y dominicanas. A los miembros de la prensa, que nosotros también les agradecemos... ...como todos los años que están pendientes, no solamente a los actos que hoy celebramos... ...sino a todo lo que acontece aquí en nuestra provincia, en el país para informarle al mundo de que aquí hay macorizanas y macorizana. dispuesto y dispuesta a seguir los ejemplos de esos grandes patriotas que en su momento dieron la vida por nuestro país y nosotros eternamente agradecidos y por qué no Emular esos esfuerzos y sacrificios Buen día a todos los que han venido a cumplir con el compromiso de rendir el tributo y admiración a nuestros valientes luchadores de aquel memorable 16 de agosto de 1863 a quien hoy recordamos con orgullo y entusiasmo al celebrarse el 156 aniversario de la restauración de la República Dominicana. El clamor de libertad marcó el comienzo del gran movimiento nacionalista contra el gobierno español y la misión de nuestra patria por parte del presidente traidor Pedro Santana este movimiento patriótico político y social devolvió la soberanía que habíamos perdido por culpa de los traidores Motivado por tan glorioso acontecimiento, hemos venido, como lo hacemos cada año, a este parque alegario Tenare, el cual honra el nombre de un Franco Macorizano y uno de nuestros héroes con radiante alegría y el más reciente de los aniversarios a esta histórica gesta brindamos pues un sincero reconocimiento a esos buenos dominicanos de notable participación en la guerra restauradora que con arrojo furia y espíritu guerrero se colocaron a la altura de un momento para recobrar la independencia lograda en el 1844 pues como escribiera el militar y político presidente de la república y principal figura de la restauración el general Gregorio uperón una nación no puede ser honrada y verse respetada sin honrar y respetar a sus héroes. La restauración de la República fue una rebelión eminentemente nacionalista y popular, sustentado por campesinos que devolvió la independencia a la nación dominicana el 3 de marzo de 1865. ...cuando el gobierno español se vio obligado a salir del territorio de la República Dominicana. Con su partida inició lo que la historia reseña como la Segunda República... ...presidida por Antonio Pimentel... En la restauración de la República participaron todos los sectores sociales, políticos, militares de la época. El origen del problema se produjo aquel nefasto 18 de marzo de 1861, cuando el presidente Pedro Santana, el traidor, convocó al pueblo a la plaza de la catedral lugar que hoy se conoce como Parque Colón para anunciar oficialmente la noticia de que sería bajada nuestra bandera tricolor para inaugurar el pabellón español la elección trajo como consecuencia, no solo la incorporación a nuestro territorio, sino la falta de tolerancia religiosa y prejuicios raciales contra los nativos. El descontento de muchos dominicanos que se oponían a dicho propósito nunca se apagó. Cada día crecía el amor por el suelo patrio, y comenzó a prender el fuego de la resistencia, batallando por la igualdad, y la libertad de los ciudadanos. Para lograr tan gran conquista, se desataron varias rebeliones eh, hasta echar a nuestros enemigos de nuestro país, entre ellas la que dirigió José María José Contreras en Moca. El asalto de Neiva, dirigido por Cayetano Velázquez en el 1863. Otro encabezado por Santiago Rodríguez, con el levantamiento de Guayubín, donde los próceres dominicanos tomaron por sorpresa a los españoles, Convirtiendo toda la región noroeste en una trinchera de resistencia los actos de barbarie como el apresamiento y fusilamiento cometidos por los españoles hacían aún más fuerte a los nativos que al amanecer el 16 de agosto de 1863 atacaron con furia la ciudad de Santiago este grupo de valientes y decididos hombres estuvo encabezado por Gregorio Luperón, Benito Munción, Gaspar Polanco, Cayetano Germocén, Olegario Tenare, Eugenio Michel, Benino Filomena Roja, entre otros. Mientras que un grupo dirigido por Santiago, Rodríguez enarboló nuestro lienzo patio en el Cerro de Capotillo en la frontera provincia en la fronteriza provincia de La jabón hoy que celebramos un año más de la restauración nacional invitamos a todos los dominicanos y dominicanas a permanecer atento para que nadie nunca jamás pueda mancillar nuestro territorio trabajemos unidos para continuar levantando la nación que nuestro país soñó los libertadores estarán presentes siempre en el corazón de nuestro pueblo eterno los seres de la restauración dominicana que viva la independencia de la soberana República Dominicana. Muchas gracias.